Che, ¿dónde estás? Estoy en el baño maquillándome. ¿Maquillándote? ¿Para qué? Voy una fiesta de disfraces. ¿Una fiesta de disfraces? No me digas que vas a ir como el Joker. Si, sí. pero habiendo tantos personajes, van a ir todos como el Joker. ¿No te das cuenta que está re quemado ahora? Vas a ver que voy a la fiesta y con este cosplay la rompo. Haceme caso, van a ir todos como el Joker. ¿eh? Yo te aviso. ¿Vos? Estaban todos del shocker. Igual well, dale, vení, no pasa nada, tranqui. Sultate, vamos a ver una peli de terror mejor. ¿Eh? Qué pena. ¿Cuál vemos? ¡La clásica! ¡Jason! Para ver Jason, prefiero ver Freddy. No, pero... Jason es mejor, tiene... ¿Machete? Pero Freddy tiene garras y te mata cuando dormís. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ey! importante ¡Mmm! ¡Vamos! Así que no te quieres levantar, ¿eh? ¡Mmm! Con esto te voy a matar. Sí, pero me tiene miedo al fuego. Y Jason no tiene miedo al agua Pero Jason es mejor, porque te puede arrancar un brazo así de una Disculpame... La parada del 60 ¡Sí! ¡Vamos a ¿Sabes qué? No sé ni por qué discutimos por estas películas si y a fin de cuentas ni siquiera producen miedo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay, se me había caído esto la cara, chicos. Oh. Chicos, soy yo. Me olvidé de la fiesta porque estaba aburrido Además, ¿por qué siguen festejando Halloween? Si ya estamos en.. Navidad. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Ah!